Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de WooCommerce en Wordpress. Bien, en esta oportunidad vamos a aprender a crear zonas de envío y asignarles costo de envíos a las diferentes zonas creadas. Vamos a ver, estamos aquí en nuestro backend en Wordpress. Vámonos aquí a WooCommerce, a ajustes. y Vámonos aquí luego a la pestaña envío. Bien, como pueden apreciar, yo ya tengo creadas diferentes zonas de envío. Voy a crear una más. Bien, entonces le pongo aquí añadir zona de envío. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, Lima Este 1. Bien, y aquí donde dice región regiones de la zona, vamos a añadir, por ejemplo, las regiones. Por ejemplo, esta. Vamos a añadir otra región, a ver. Por ejemplo, esta de aquí, San Luis. Y una más. Vamos a añadir Santa Anita. Muy bien. Luego vámonos aquí. Vámonos a guardar los cambios. ¿Sí? Guardamos los cambios. Luego vamos aquí donde dice añadir método de envío. Bien. Y aquí, si, eh, si le damos clic aquí, se van a desplegar tres diferentes métodos de envío. Pero nosotros vamos a añadir un precio, un precio eh, de, de envío por la movilidad hacia esa zona. Así que vamos a, vamos a elegir aquí precio fijo y vamos a añadir método de envío. ¿Sí? Una vez que ya hemos añadido el método de envío, vamos a darle aquí editar. Y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a cambiarle y vamos a ponerle envío. vamos a poner el envío en envío en 48 horas máximo máximo bien eh, vamos a dejar aquí pues, imponible el estado impuesto imponible sí y el coste aquí vamos a asignar el costo de envío pues no el coste que ustedes estimen por ejemplo eh, siete soles, ¿sí? Y le damos clic aquí en guardar los cambios. Bien, ya están guardados los cambios. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a abrir en una nueva pestaña, vamos a abrir nuestra página en una nueva pestaña, pero de incógnito. Fíjense las zonas que he creado, ¿sí? Fíjense aquí en las zonas que he creado, el Agustino, San Luis o Santa Anita, porque vamos a hacer una simulación, ¿ya? Como se vería, entonces vámonos aquí a la página, aquí en nuestra pestaña de incógnito. Vamos a la página web. Vamos a agregar al carrito un producto cualquiera. Vamos a ver, por ejemplo, este. Vamos a, vamos a ver el producto, luego vamos a añadirlo al carrito. Sí, vamos a ver al carrito. Vámonos a finalizar la compra. Bien, aquí vamos a llenar los datos. Vamos a simular una compra. Vamos a poner cualquier, cualquier dato. Un número de la calle, Girón, por ejemplo. Uno. Bien, aquí en el distrito buscamos. ¿ve? Vamos a suponer que somos del Agustino. ¿Sí? Y fíjense... Aquí al costado derecho, aquí dice envío en 48 horas como máximo, justo lo que habíamos configurado, ¿verdad? Sí, entonces por ese producto, pues se va a enviar a esta zona del Angustino en 48 horas como máximo y va a costar 7 soles. Bien, de esa manera ustedes entonces pueden crear sus diferentes zonas de envío y asignarles los precios por la movilidad, ¿verdad? Hacia esa zona. Muy bien amigos, espero que este tutorial les sirva. Nos vemos hasta la próxima.